Ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de alrededor de tres meses en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a 21 personas, entre ellos directivos. Sin mencionar algún nombre, la Fiscalía reportó que las órdenes de aprehensión son por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes, reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento. Fuentes extraoficiales reportaron que Jaime Mendoza Bon, encargado de despacho del Centro de Reinserción Social de San Miguel, fue citado a comparecer por el caso. Mientras, en las inmediaciones del recinto hubo un fuerte operativo de seguridad estatal. Representantes de las asociaciones civiles Reinserta, artículo 19, Redim, Tejiendo Redes de Infancia y Ocupa, por mencionar algunas, exigieron al gobierno federal más vigilancia al interior de los penales del país, pues afirmaron que al interior de las penitenciarías existen muchas irregularidades que son permitidas por el autogobierno. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que es la Fiscalía General del Estado de Puebla la que debe emitir el reporte completo de las diligencias y prefirió no opinar del caso.